El proyecto para el rescate de los barrios originarios en Puebla Capital será elaborado por una empresa de talla internacional y de primera línea. En videoconferencia de prensa, el mandatario mencionó que su gobierno ya tiene a la empresa que será la encargada del diseño para rehabilitar 62 hectáreas de los barrios de Analco, El Alto y San Francisco. Explicó que Barrios Originarios es una obra muy compleja y profesional que permitirá impulsar esta zona de la ciudad como un polo de desarrollo para los siguientes 20 años lo pueden elaborar empresas que han hecho este tipo de proyectos en el mundo. Entonces, contratamos nosotros a una, a una empresa que tiene vínculos con empresas internacionales que han hecho proyectos de estos en muchas partes del mundo, de Europa, entonces es del prim de primera línea, esta será una de las obras más importantes de su administración, junto con Cola de Lagarto, la inversión para el Aeropuerto Internacional de Puebla, el nuevo concepto de ciudad modelo y la Agencia Estatal de Energía.